¡Hola mis amigos de YouTube! Ya volví con otro video para ustedes. Y no sé si recuerden que en este video les enseñé que estaba leyendo este libro, que por cierto está muy bueno. Y déjenme decirles una cosa. ¡Ay, oh, por Dios! Lo único que podía pensar mientras leía este libro, de verdad, era... ¿Qué rayos? Tú es simplemente ridículo, o sea... <risa> Este libro es una novela histórica posicionada en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, de la Revolución Rusa y también del movimiento de las sufragistas. Yo sé que es una novela, entonces sé que muchas de esas cosas que aparecen en el libro son ficticias, pero en realidad todas esas cosas que no son reales tienen más que ver con la vida individual de los personajes y no tanto el contexto social que ese sí está hecho con el objetivo que sea lo más fiel posible a la realidad. La Primera Guerra Mundial ya la había estudiado en la escuela, o sea, como todo mundo la llega a estudiar, pero realmente no entiende cómo fue que los acontecimientos sucedieron, o sea, no te queda claro el proceso. Digamos que para mí era más como cuando te enteras algo sobre la vida de otra persona y que te van diciendo como ciertas cositas que fueron pasando, pero piensas como, bueno, por algo sucedieron las cosas, ¿no? Debe haber alguna razón lógica, pero no... En este caso no fue así, o sea, realmente sus razones eran muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy inmensas. Y pensar que 10 millones de personas murieron en esta guerra sin contar a los civiles, simplemente es como... La peor parte de todo esto es que los países tuvieron no solamente una, sino que dos oportunidades de evitar toda esta guerra. ¿Y por qué continuaron? Realmente ahorita intento pensarlo y es como ya no me acuerdo cuáles eran sus argumentos lógicos y no recuerdo sus razones por las que decidieron mandar millones de hombres a la guerra honestamente pienso que simplemente tenían ganas de pelearse los países y decir como yo soy el mejor, yo soy el más poderoso y te lo voy a demostrar recordemos que la primera guerra mundial el evento como que lo causó fue porque los serbios se les ocurrió matar al archiduque de Austria todo mundo estaba como al pendiente a ver si Rusia iba a decir si iba a ir a la guerra o no. Y Alemania solamente estaba como, si sí, dicen que sí, entonces tenemos que actuar rápido e irnos contra Francia primero para después irnos contra Rusia. Pero Francia era como, esperen, yo no tengo las fuerzas suficientes para esta guerra, así que voy a ir con mis amigos británicos a ver si me apoyan. Y los británicos era como de, oh, esperas, yo sé que te dije que te iba a apoyar, pero en realidad no es nada oficial, así que yo puedo decir que no si quiero. ¿Les queda eso claro? O sea, podían decir que no si querían, pero muchos decían de que no, nosotros tenemos que comprometernos y demostrar que somos fuertes y grandes. Entonces fue como, va no nos vamos a unir a la guerra y ahí fue como a todo el mundo principalmente se fue contra Alemania cuando en realidad en los países que empezaron todo esto fue Serbia y Austria pero bueno Austria Hungría pero les prometo que en todo el libro casi que solamente salen al inicio así como de oh voy a dejarles ahí la semilla y entonces peleense los países más fuertes de Europa y países que solían ser amigos como Alemania y Inglaterra terminaron siendo completos enemigos que se detestaban a un posguerra. Además, lo que pensaban que iba a ser una guerra como de cuatro meses terminó siendo de cuatro años y bueno, después de que dejaron pasar esta oportunidad de decir, no, vamos a hacer todo mundo paz, no nos vamos a pelear, y decidieron ir a matarse entre ellos. Después hubo un momento en el que nadie realmente estaba avanzando y simplemente estaban ahí muriéndose de hambre todos. Y ahí fue cuando llegó a Estados Unidos diciendo que vamos a intentar a ver si quieren hacer las paces, porque me están hundiendo a mis barcos Los alemanes Ahí estaba su segunda oportunidad En este punto del libro de, de verdad, o sea Ya no te acuerdas Cómo fue que los eventos Fueron a que sucedió la guerra Solo te puedes acordar Del archiduque Que después nunca vuelven A mencionar en el libro Y que es como de Ah, sí, es cierto Es que se murió, ¿verdad? ¿Quién era? Perdón y lo poco que puede salvar de esos recuerdos es que simplemente todo el mundo tenía un orgullo y un ego que proteger. Y es como... ¿Really? Pero vaya, dices de que, ok, ya tiene la oportunidad de acabar esto. O sea, las personas ya ni siquiera le ven el sentido a esta guerra, ya no saben por lo que están luchando. Este es un momento para hacer las paces, dejarse endeudar y mejor utilizar todo el dinero que se está yendo a la guerra y las deudas para restablecer una sociedad pacífica en la que sus niños puedan crecer felices. Pero no, dicen que no. Por algo que... Hasta la actualidad es algo como muy importante ¿Qué es el dinero? Resulta que después de tanta guerra Obviamente los países quedaron muy endeudados Inglaterra le debía muchísimo dinero a Estados Unidos Que ubiquen esto Yo no sabía eso porque pues nunca me han tocado una guerra Pero al parecer cuando ya se define un en una batalla Ellos tienen que pagar las deudas del ganador Y si hacían las paces y decían como ya nadie ganó Ok, nos vamos a ir cada quien a su casita Los países se quedan con sus propias deudas Y claro que Inglaterra no Quería quedarse con sus deudas muy, muy grandes. Y algo muy chistoso también fue así: como de, ¡Ah! ok, estaban estos dos países, Austria y Serbia, ¿no? Que se estaban peleando. Nadie sabía si meter su cuchara en el plato. Todo el mundo estaba esperando a ver qué decía Rusia. Luego Rusia dice: Simón, sí, voy a luchar. Y Alemania dice: Ok, va, yo también. Y después el dice: Ok, yo también. Y de la nada ya se empiezan a meter los demás países, ¿no? Y lo curioso es que después, por la revolución rusa, porque era un desastre de país Rusia en ese momento, dicen: Ay, ¿sabes qué? Este. Sí, ya no quiero pelear O sea, cuando ellos empezaron la guerra, es como... Me. O sea, yo sé que ellos ya tenían sus problemas Creo que sí fue lo correcto Por su parte, ¿saben? O sea, no iban a poder Estar en las dos cosas al mismo tiempo Pero en ese momento los otros países tuvieron que haber dicho, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo de qué se trata o qué? Y después está este cambio Estados Unidos declaran la guerra Claro que antes era como, no, yo me quiero mantener distante Yo no quiero estar dentro de esto y demás, ¿no? Pero por más aprecio Que tenga por Estados Unidos, o sea, no es como Mi país favorito, pero vaya, o sea, son mis vecinos si sí, ¿no? sí me caen bien, o sea, mucho de su cultura influye la mía, entonces como que no tener contra ellas, pero hay que aceptar que la verdad les encanta estar en todo. Y claro que no podían pasar una guerra mundial que podrían utilizar como pretexto para crear las Naciones Unidas, ¿verdad? Y bueno, después de tantos años que todos los países, o a sea, todos los soldados ya están así muertos de hambre, todo estaba... Decaído. Estados Unidos de que no, esperen, ya llegué yo a la guerra con sus soldados todos sanos, nuevo equipo. Y los pobres alemanes que habían estado luchando por mucho tiempo, pues ya no pudieron más. Simplemente no fue justo eso, o sea, vaya, o sea, los pobres alemanes están todos muertos de hambre. Ya se habían muerto demasiados de ellos, ya no tenían tanto equipo, municiones, pues. Y de nada les llegan con millones de americanas, que es como de... qué ¿Por qué? Pero bueno, algo que debe quedar claro es que la parte de los egos y el orgullo y el demostrar que son más fuertes y demás, vienen por los dos lados. O sea, los alemanes también tuvieron oportunidad de decir que ya se acababa aquí la guerra en la segunda vez. Se pudieron haber dicho que no, pero fue como de que no, podemos destrozar a los ingleses hundiendo sus barcos y hacer que se mueran de hambre. Pero pues eso de los submarinos no, no tuvo mucho éxito, vaya. Y quienes en realidad se están muriendo de hambre eran los alemanes. Y bueno, pasan muchas cosas que es como... Pero obviamente llega el punto en el que se acaba la guerra. El día 11 de noviembre de 1918, se firma una armistía entre los aliados y Alemania, que es el cese de la guerra. Y dices, ok, ya, vamos a poder reparar todo lo que hemos destrozado. Pero no, aún en esos momentos, después de tantas muertes, es como, después de tanto que sucedió, realmente no aprendieron nada. Ok, tal vez estoy siendo un poco dura con ellos, pero... Son humanos, yo sé, en otro video dije que pues todos somos capaces de hacer cosas muy malas, entonces este es un buen ejemplo, pero bueno como que esperas que digas de que ok vamos siendo honestos, vamos aceptando nuestros errores, pero no, los dos países realmente lo que hacen es buscar a un culpable, entiendo por un lado especialmente los civiles porque perdieron demasiadas cosas por algo que ellos ni siquiera decidieron se perdió demasiado, entonces por parte de ellos entiendo el enojo, pero quienes estaban en posiciones de poder, creo que tenían la responsabilidad de aceptar sus errores en todo este embrollo o sea, porque todo el mundo sabía que era una guerra basada en argumentos muy inmensos, o sea, que realmente no todos se sentían identificados y en vez de decir de que sí, nosotros tuvimos la culpa, sí, perdimos por ejemplo Alemania, de que sí, ya perdimos más bien empezaron a culpar a otros de decir por qué no había funcionado, cuando en realidad no había funcionado porque se llegaron a tomar malas decisiones en los mandos de poder es como, pues, ¿qué querían, no? y más bien se empezó a propagar todo este odio que pues al final, obviamente contribuyó a por qué sucedió la Segunda Guerra Mundial, y bueno, el punto es que aunque sí disfruté haber leído este libro, o sea, todo el tiempo que me tardé en leerlo era como... Pero bueno, algo bueno tiene que salir de todo. Y en este caso creo que fue el movimiento de las sufragistas. Si no hubiera habido guerra, no hubieran faltado los hombres y entonces no hubieran necesitado emplear a mujeres. Y no les hubieran dado el voto a las mujeres tampoco porque esta guerra abrió las puertas un poquito a las mujeres para que pudieran tener voz y voto en las elecciones. Y en general en lo social, creo que eso es de lo más importante que saco de esto, las sufragistas, porque fuera de eso lo demás es como... Bueno, la revolución rusa también la entiendo, pero casi no la mencionan en realidad, es más como al final, cuando ya todos los países hicieron las paces es como de que, ah, ya hicimos las paces, pero ¿sabes qué? Ahora me quiero meter con el nuevo gobierno de Rusia, porque no me parece y no tuve suficiente con esta guerra que acabamos de cerrar, sino que ya quiero otra. Y bueno, simplemente quería lanzar mi opinión acerca de esto porque, como les digo, no es algo que desconociera si sabía que había sucedido la Primera Guerra Mundial, pero nunca había hecho clic o sea, nunca realmente había entendido la naturaleza de por qué habían sucedido las cosas. Y el simplemente saber que su origen fue más como una pelea de egos y de a ver quién es el más fuerte y a ver quién tiene más poderío y demás, es como decepcionante un poco, ¿sabes? Lo bueno es que ya pasó hace muchos años y espero, espero no se repita porque como yo entendí es que realmente no admitieron cada quien su estupidez y por eso en parte también fue tan fácil y tan rápido que se provocara una segunda guerra mundial o sea, ninguno de los países tuvo la humildad de aceptar sus errores y simplemente provocaron a un monstruo lo crearon, ¿no? pero bueno la conclusión es que esta guerra fue muy inmensa qué bueno que no me tocó, que no les tocó a ustedes tampoco y por favor ustedes viéndome aquí prometan conmigo, hagamos un juramento aquí de una vez mentalmente de nunca provocar conscientemente un desastre tan grande como este. Porque es nuestro futuro, aunque ¿okay? ellos O sea, hay que trabajar duro por él, vaya. Y no por nosotros, por los demás. Yo creo que esto nos va a ayudar mucho si pensamos en los demás. Yo sé que es difícil no pensar tanto en ustedes y dejar ese orgullo atrás y no sentirse se humillados o lo que sea, dependiendo del complejo que tengas. Pero, por favor, hay que meterlo ahí abajo y... Uf. Hay que provocar esas muertes. Yo sé que ahorita hay muchas cosas que nos... Nos prenden, nos triguean, ¿saben? Pero no lo vale. O sea, la pérdida de ninguna vida lo vale. Y bueno, muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse y darle click a la campanita para recibir notificaciones. Dale like y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima semana. Paz para todo el mundo, por favor.